you oh. Chicos, y bienvenidos a un nuevo vlog de vacaciones. En este caso, otra semana conmigo. He ido a tirar la basura. Ahora nos vamos de, de viaje. O sea, nos vamos a Cádiz. Ahora mismo estamos en Málaga. Que hemos estado aquí una semana. La semana pasada, si de... te visteis en el último vlog y bueno pues esta semana vamos a estar en Cádiz la semana que viene también vamos a estar en Cádiz visitando a la familia de ahí entonces ahora vamos a salir de, bueno son las 4 de la tarde queríamos salir a las 2 o por ahí, por ahí queríamos salir pero bueno son las 4 de la tarde así que <risa> no hemos salido a la hora que queríamos pero bueno ya está todo metido en el coche bueno casi todo así que a ver si salimos ahora, todavía no hemos comido Queremos comer en un matón a la hora de paso. Bueno, me he pedido una mac chicken spicy, unas patatas deluxe con salsa agridulce. Y estamos en el matón. Bueno, y para el postre un más curry nuevo de estos de cornedo. Eh, eh. Es para el camino, que ya tenemos que ir saliendo. Buenos días, bueno, buenas noches, son las 9 de la noche Hoy no he grabado nada porque es que no hemos hecho mucho Hemos estado en casa de relax y eso Y bueno, pues ahora vamos a dar un paseito por la playa Y es que hoy no hemos hecho nada porque es que hace un calor Un calor, aunque no veas Entonces pues es mejor hacer las cosas ahora por pues, la noche Ahora que no hace tanto calor, aunque sigue haciendo calor, hace como 30 grados. Y ahora vamos a dar un paso en la playa. Hoy no va a haber atardecer porque está un poco nublado, pero bueno, vamos a jugar al frisbee. ¡Ah! H&M y aquí no hay las mismas cosas que hay en el H&M de Finlandia o sea, hay algunas pero es completamente distinto Bueno, ahora hemos venido al Decathlon que hemos comprado algunas cositas de deporte y ahora el Mercadona o algún supermercado que por aquí Cerco para hacer una compra para toda la semana o para Hace tanto calor aquí fuera que el aire vuela quemado. Se está quemando todo el aire, huele todo quemado. Bueno, hoy es un día nuevo, hoy es miércoles, un jueves, hoy es jueves. Y hoy hemos venido a este parque que se llama Entre Ramas, está en Conil. Y es un parque que va a seguir por los árboles para hacer arbolismo. Bueno, estamos aquí. No veas cómo cansa esto, o sea Hemos hecho apenas dos caminitos Llevamos ya la mitad del tiempo Y estamos agotadísimos Hace un calor, que no veas Tenemos a 40 grados así Y mirad O sea, qué calor Uy, me caigo Y ahora vamos a hacer el rojo Antes hemos hecho este Está, está bien Bueno, pues ahora hemos venido A un pueblo que se llama Barbate A comer aquí Pero no... Bueno, ahora hace un calor ¡Ay! enorme. Así que nos vamos a tomar aquí el porchecito. Un heladito. Bueno, un fresquito. Bueno, ahora vamos a cenar aquí en la terraza, fajitas. ¿Están en un Burritos, sí. Tú no sabes que yo estoy. Aquí en la terracita, mirad que bonito acá. está todo Buenas tardes Hoy es otro día nuevo Y acabamos de comer Y es que no veas la calor que hace hoy O sea, mira, me estoy tomando un helado de lima-limón Porque es que no se puede salir Es demasiado calor Mirad como tenemos toda la casa A oscuras para que no entre... Eh, la luz del sol hay mm. calor y ahora yo me quiero dar un bañito en la piscina a ver si me refresca un poco mm. ahora también no podemos salir de casa tampoco porque yo estoy esperando un pedido que hice antes de ayer ahora os el que, que me compré ah y también ah, eh, cuando se enseña eso es el que me compré el antes de el taller que fuimos de shopping Hola, os bueno chicos, me acaba de, de llegar el pedido que hice antes de ayer, la tienda se llama We Soul, ya os he hecho, yo os he hablado antes de esta tienda y es una tienda de cristales, joyería, velas, y está increíble. Mira, yo me he pedido, es que mirad, es que es preciosa la caja y todo. Mirad, me he pedido este libro, se llama cristales, es una guía para pues, aprender sobre este mundo de los cristales me he pedido un pack de tres de papel de armenia que sirve para... tiene muchísimas cosas por ejemplo, sirve para quitar malos olores sirve para recargar cristales sirve para, sirve para muchísimas cosas me he pedido... es que aquí no se ve tan bien pero es una, una piedra azul súper bonita, o sea, preciosa de ágata azul de regalo me venía esta concha con cera de una de sus velas, Summer Vice. De regalo también me venía, que ahora están con una oferta que si compramos con un pedido de más de 60 euros, pues te viene un rodillo de o de jade o de cuarzo rosa. Y qué casualidad que yo justo quería uno de jade y mira, me han puesto el de jade. Después, una drusa de Celestina, que mira, ayer me preguntaron, o sea, yo les pregunté si podía elegir la drusa que yo quería. Y me dijeron, sí, sí, me mandaron varias fotos y me la pusieron. O sea, perfecto. Y este quemador de incienso, que no sé si habréis visto en TikTok, que lo pone y va bajando así como una cascada. Y está precioso. O sea, todo el packaging increíble de 10. Con todas estas virutas y todo. Me encanta. Bueno, y ahora vamos a comer aquí una merienda muy sana de colacao con pan conocilla súper sí, sí, sí. sano ¿El día ha cáncer sí, sí. está diciendo súper bueno y ahora nos vamos de paseíta así sí, sí. últimamente estamos haciendo vida nocturna no me con el carro, por, favor? por supuesto que te grabo estamos haciendo vida nocturna porque por el día es que no se puede salir o sea, es que hace demasiado calor entonces nos quedamos en casa por el día y por la noche pues ya se puede salir a pasear. Es que No es el santo de la abuela, es el día del Carmen. Sí. Uy, que se cae el mojito. Como tres horas, no bueno, Vamos a comprar aquí una tarta con mosquitos y patatas. Aquí. Gracias. Buenos días. Hoy nos hemos arreglado. Y ahora nos vamos al cine bueno, Aquí estamos, vamos a comprar las chuches Chuches finlandesas Hemos venido al cine, a ver Padre no hay más que uno, tres Por ahora todavía estamos aquí comprando las palomitas, ahí está el póster. Padre no hay más que uno Y hoy es domingo, eso quiere decir que hoy ya se acaba el vlog de una semana conmigo Mañana volveré a hacer otra vez una semana conmigo Y bueno pues Esta tarde tengo que hacer el Haul ah, bueno, De lo que me compré en las rebajas Este es una un adelanto Me compré esta gafas pues, y este, este jersey Camiseta, no sé cómo es Así que bueno pues eh. Y hemos comprado aquí unas duches Me maravilla Bueno la película ha sido increíble, o sea, nos hemos reído un montón Además que había un hombre detrás Vale Había un hombre Que había un hombre detrás nuestro en el cine Que hizo Se tiró un eructo, o sea, no veas O sea, me cae encima O sea, el ataque de risa que me dio en ese momento Increíble y la peli bastante bien, no me quejo. Y ahora después hago el haul. ahora me voy a dar un baño en la piscina, que es que hace un calor enorme. De hecho, hemos ido al cine por la mañana ahora a las 12 para estar ahí con el aire acondicionado del cine, que ahí se estaba muy muy fresquito. Y otra vez tenemos que estar aquí, a 40 grados. se sí. si o sea, enamora si de la hija de, de, de tu amigo. amigo... Bueno, aquí estoy como voy a hacer el howl. De las cosas que me compré pues el otro día. Empezamos con esta sudadera de la marca Fila. Es de color negra, ¿vale? Yo no soy muy fan del negro, pero mira, esta sudadera parecía cómoda. Y pues, no sé, mal, aquí tiene un poco de verde. Ya me lo veréis puesto en varios blogs de más adelante. En Zara estaban... La... Ah, esto me costó, me parece que 14,90. En Zara estaban unas rebajas que había un montón de pantalones por 12 euros y me, yo me cogí por 12,99. Yo me cogí estos. Son así como arreglados, pero cómodos. Lo veo muy ponible. Y es de Zara. Después de, Primor, de Primark. Yo no soy muy fan de comprar en el, en el Primark. Pero mira, había cosas muy monas. Como por ejemplo esta camiseta por, me parece que eran 6 euros. Y esta la cogí así estilo oversize. O sea, de bastante grande. Y es de color morada. Y me he cogido una prenda morada. Porque es que yo no tengo nada morado. Y quería ver cómo me queda. Yo creo que me va a quedar bastante bien. También me cogí esta café de tesoro. Que ya me las habéis visto puestas por hoy. Y por último. El jersey este de mangas cortas. Que me he puesto hoy. También el del, del primar que me costó 7 euros y la caja me parece que es 6 euros. Y también me, voy a, me cogí una mascarilla que tengo ahora mismo en el baño. A ver, si este lo encuentro. A ver. Esta mascarilla que me costó unos 2 euros con 50 o algo así bastante barato y es una mascarilla esfoliante, sirve para esfoliarse, así que nada hasta aquí el vlog de hoy, de esta semana mañana seguiré grabando que mañana queríamos ir a Conil